La misión del FMI llega a La Paz para definir el programa financiero. La ampliación del acuerdo con el FMI no está asegurada. El último acuerdo del gobierno con el FMI encarecerá el crédito. Eran algunos de los titulares de la prensa del 2002 y el 2005, cuando los gobiernos de esa época firmaban los famosos memorándums de entendimiento con el organismo internacional, que eran prácticamente recetas que daba el Fondo Monetario Internacional para el manejo de la economía boliviana, las cuales iban en contra de las políticas sociales. Decían que el Estado no debería participar en la economía boliviana, que debería simplemente limitarse a ser un regulador hacer simplemente un gendarme. Sin embargo, en la actualidad el Estado boliviano tiene un rol protagónico dentro de lo que es la economía nacional. A partir del 2006, Bolivia toma sus propias decisiones de política económica de manera libre y soberana, sin injerencia de organismos internacionales, reemplazando los memorándums de entendimiento con la firma del Programa Fiscal Financiero, que se constituye en un instrumento de planificación y coordinación de las políticas económicas. Este documento establece metas de política fiscal, monetaria y cambiaria. La recuperación de la soberanía en la formulación de las políticas económicas ha permitido en primera instancia reactivar la economía boliviana y de manera paralela incrementar los niveles de crecimiento de nuestra economía. La decisión de contar con un programa fiscal financiero y lograr las metas permitió a Bolivia ser la economía de mayor crecimiento de la región durante cuatro gestiones. Además, permitió al país retornar de manera exitosa a los mercados financieros internacionales y ser sujeto de crédito para la obtención de recursos que vayan en beneficio del país. Convertirnos en una economía creíble, en una economía atractiva para las inversiones internacionales nos ha abierto una nueva fuente de financiamiento para la economía nacional, la cual es la emisión de bonos soberanos en mercados internacionales. Hay que recordar que en el año 2012, después de casi 100 años de ausencia en el mercado internacional, Bolivia ha retornado con una emisión exitosa de bonos soberanos a nivel internacional.